Yo me pregunto si alguna vez sueñas conmigo Me lo pregunto porque yo sueño contigo En algún sueño cuando yo sueño contigo Pudiera acaso que en el sueño estés conmigo Deberemos abrazarnos De tener lo que soñamos Si algún día nos encontramos en los sueños nos amamos. Yo me pregunto si piensas que estás conmigo lo que yo pienso cuando sueño estoy contigo. Yo me pregunto si al final de cada día será posible que lo vivamos algún día. Deberemos abrazarnos de tener lo que soñamos si algún día nos encontramos Y en los sueños nos amamos Yo me pregunto si alguna vez sueñas conmigo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 y en los sueños nos amamos, y en los sueños nos amamos, y en los sueños nos amamos.